Estamos con Cris Carrascosa, que es fundadora de ATH21, la primera firma boutique legal española especializada en criptoactivos y tecnologías blockchain, y además una de las voces más influyentes de una newsletter brutal que os tenéis que apuntar, eh, donde seguirla y aprender de todo. Está bienvenida, Cris. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ganas de, de aprender de ti, eh, lo dicho, tienes una newsletter muy chula, ahora estás en, participas en el podcast Nada que ganar, o sea que la gente ya te puede seguir por, por muchos lados. O sea. <risa> Sí, bueno, que en nada que ganar igual es el último sitio donde quiero que me sigáis, porque ahí es donde vale todo También es mucho más divertido eso, eso es así es. Para meternos en todo este mundo de Web3 que, que nos toca hoy, quería preguntarte un poco claro, porque tú, tú has fundado Atache21 que es el, lo que decíamos, ¿no? la primera firma legal en, en todos estos temas, ¿cómo se te ocurre a ti meterte esto? ¿no? Porque es como, como muy novedoso si te digo la verdad, no se me ocurrió. O sea, no no es no tuve la iluminación de emprendedora de ver un hueco e intentar taparlo, ¿no? O cubrirlo, no. Claro. Esto fue pues como todo en la vida. Eh, de, una, de una crisis o de una mala noticia surge una oportunidad. Uh -huh. Y en este caso, esa, esa crisis fue que, bueno, que la persona con la que yo trabajaba eh, haciendo cripto antes de uh -huh. TH21, pues la despidieron ¿no? del sitio en el que trabajábamos. Entonces yo decidí que yo, si no era con ella, no quería trabajar con, con nadie haciendo cripto. Entonces pensé, bueno, pues me voy yo también y, y, y, lo, y hacemos lo que estamos haciendo aquí, pero lo hacemos juntas en otro sitio. Bueno, ella es Marina, que trabaja con, conmigo ahora. Y entonces montamos ATH21 simplemente porque cuando, cuando tomamos esa decisión de, de irnos, eh, todos los clientes se vinieron con nosotras, entonces nos encontramos con que, ostras, nos habíamos ido de un sitio y de repente teníamos como demasiado trabajo y muy poquitas manos y decidimos pues nada, seguir hacia adelante, eh, haciendo el mismo trabajo que ya hacíamos antes y, y, y DH salió de ahí. No, y y qué bien, porque sois ahora un referente, que ya a trabajar con, con, por lo que te leemos, ¿no? Con clientes referentes internacionales y nacionales en todo este sector. ¿Y cómo te metiste en cripto? También un poco, por, por irme un poco antes, ¿cómo...? Por, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es, es algo tan nuevo que conocer una abogada especializada en esto suena, como dices, eh, casi magia, ¿no? <risa> a ver, la historia tampoco, o sea, es otra historia de casualidades, la verdad es que mérito yo tengo muy poquito. Eh, me metí en cripto porque cuando, más o menos por 2013, yo trabajaba en un despacho, y tú ya sabes que los despachos tienen estos blogs donde te suelen pedir que escribas una entrada. Y como yo trabajaba en el departamento de tecnología, pues me pidieron una entrada sobre algo tecnológico relacionado con derecho. Y nada, y buscando en Internet, pues encontré Bitcoin y me puse a leer y me hizo clic. O sea, fue, no me ha pasado nunca, simplemente empecé a leer a leer y me hice mis dibujos, intenté entenderlo, cuando lo, lo entendí me hizo clic, dije madre mía esto no se parece en nada a nada que yo haya visto antes en mi vida y entonces decidí dejar mi trabajo en ese despacho y mudarme a, a otra ciudad para poder estar más cerca de la comunidad cripto que en aquel momento era muy pequeñita, eh, poder estar más cerca de ellos y trabajar en, en proyectos Qué bueno. ¿Qué, ¿Qué visión y qué narices tienes, Chris? De, bueno, cada vez que hay una bueno. oportunidad, te metes para allá. <risa> eh, Mira, con nada que ganar, por ejemplo. Sí. <risa> Pero así, has, has venido a jugar, eso está claro, ¿no? Si sí, sí, te venía sí. a jugar. Eh, para tu gusto, ¿qué, qué aporta la Web3? ¿no? Yéndonos un poquito a, a todo lo que está hablando de Web3, ¿qué cosas distintas aporta? ¿Qué, qué pregunta más chula? Eh... Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Que, que para mí um, no hay Web3 ahora mismo, no existe. Eh, sí que te reconozco que, que me, me he dedicado muchas horas a leer, le he dedicado muchas horas a escuchar podcasts y a día de hoy creo que, que solo tengo claras dos cosas. No, no te sabría decir qué es Web3 eh, como concepto, pero sí que te sabría decir dos elementos nuevos que para mí la web 3 trata de introducir a la estructura que tenemos ahora mismo de internet, ¿no? eh, La primera es una, una que, bueno, ninguna de las dos son mías, las he leído las dos, y creo que, que para mí son las que, las, que como, las que más se alinean un poco con, con ese cambio. Eh, la primera es el hecho de que, lo que llaman los bienes públicos de internet, ¿no? O sea, venimos de un modelo de negocio de la típica frase de cuando el producto es gratis es que el producto eres tú, y de ahí lo hemos derivado a que eh, el producto para muchas plataformas que triunfan ahora en Internet son nuestros datos. Vale. Entonces, eh, de ahí sale una otra teoría que es la de que hasta, hasta el día de hoy las plataformas lo que han hecho es eh, que el, el valor que están generando la masa de sus usuarios se, la están, se lo están quedando por completo ellas, las plataformas, no reparten nada. Bueno, vale. Entonces, para mí... Eso, eso liga con lo de los, los bienes de origen público-privado o dentro de Internet, los de origen privado son todos, todas estas ganancias pues que Google, Amazon, Twitter al final no reparten y se, se, se ha perfilado una teoría que habla de los bienes públicos que es que si tú coges este modelo de negocio y lo tokenizas, y lo haces abierto, o sea, lo haces con una estructura abierta que no te permita eh, tener ese ecosistema cerrado tipo circuito Apple que tienes que estar ahí sí o sí, lo que te permite es que esos bienes públicos o ese valor generado por los usuarios pueda volver a ellos, ¿vale? Que, pero lo tienes que hacer, obviamente, so, eso solo funciona si tienes una economía tokenizada y un ecosistema abierto. Si no, no funciona. O sea, si no, es lo mismo de antes. Entonces... Ese es un cambio que para mí sí trae web, podría traer web 3, que, que, y que, que digo podría traer porque en algunos modelos de negocio estamos empezando a verlo, o sea, es, esas economías tokenizadas que sí que reparten con sus comunidades parte del valor que ellas generan. Y la otra es, eh, para mí, un elemento súper esencial que es la, el tema de la censura. O sea, para mí web 3.0 tiene que, tiene que ser eh, radicalmente opuesto a web 2 en la parte de eh, la resistencia ante la censura. Yo, por ejemplo, además si es que yo justamente lo, lo, lo he sufrido hace poco, eh, plataformas como Twitter para mí es un ejemplo súper bueno, ¿no? Donde, por un lado, te pueden censurar por una palabra eh, dicha en un contexto que el algoritmo no identifica como bueno, ¿vale? Pero por otro, puedes estar dos meses con una persona suplantando tu identidad y proponiendo modelos de negocio eh, totalmente fraudulentos a gente sin que Twitter te haga ni caso. Entonces, que por un lado te censure de, de una manera tan arbitraria y por el otro lado no te proteja censurando a otros que sí que están transgrediendo sus normas, es ese declive del modelo de negocio que creo que Web3 puede solucionar. Ahora, que luego dará lugar a unos problemas nuevos, por supuesto, porque la ausencia absoluta de censura nos puede llevar al caos, pero creo que, que la transición un poco es eh, en esos dos elementos como supernucleares, ¿no? O sea, cero censura, o, o no cero censura, pero desde luego no la censura que hay ahora organizada, decidida y aplicada por un organismo centralizado, eh, que es verdad que tú aceptas sus términos, pero que lo aplica de una manera muy arbitraria, y la parte de, de, la, de los bienes públicos, es decir, del poder compartir el valor que generan los usuarios con los propios usuarios. Oye, pues sale una buena definición de lo que se está hablando. Eso es de eh. todo lo que he leído, de momento estoy ahí. Te voy a hacer, y conectado con esto un poco, una pregunta que hacías tú el otro día en Twitter, que hacías una encuesta y me parece chula, ¿no? Que es, eh, decías, ¿es necesaria la redefinición de la relación entre sociedad y tecnología hacia un modelo más abierto y menos centralizado? ¿Cuál es tu opinión? Qué, qué guay la pregunta, porque la, la hice... A ver, yo sé que el sesgo en mi perfil eh, es evidente. O sea, eh, la mayoría aplastante va a decir que sí, de hecho dijo que sí. Pero lo que quería ver era si realmente estamos en un momento en el que la sociedad eh, se toma en serio o, o, o, o piensa que esto es un problema. que, que, que Creo que no. ¿eh? O sea, creo, que, creo que a día de hoy, si hiciésemos esa encuesta a nivel digamos nacional, por ejemplo, la respuesta sería no. O sea, no hace falta cambiarlo porque no hay ningún problema. ¿Cuál es mi sensación? Mi sensación es que, es que, es que hace falta cambiarla. O sea, creo que... que aunque a día de hoy mucha gente no perciba eh, que hay un problema en, en, digamos, esa relación que existe, eh, si, si lo hay, quizás el problema o, o el tema está en que quienes más usamos la tecnología en general somos quienes más terminamos preocupándonos por esto. Y está bien, o sea, y está bien. Posiblemente si estuviésemos hablando de si hay que cambiar el régimen de los alimentos transgénicos, a, mí, a ti ya a mí nos daría igual y a la gente que consume muchos alimentos, pues no le daría igual, ¿no? Yo creo que sí que hay que modificarla. Lo que creo es que no hay conciencia aún. Yeah. También es complicado que haya conciencia, ¿no? Porque la gente le da igual un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Lo decías tú en el caso de Twitter. A mí me pasó hace un año también que me banearon la cuenta y hasta que no di con el que ahora es country manager de Twitter en España y que me hizo caso y tuve la suerte porque entré por un amigo, pero tampoco nadie me contestaba. Entonces, o vives eso o, o, y te importa porque tienes una cuenta que tiene un valor, porque si tienes una cuenta de mierdecilla, pues te va a dar igual, pero si no no eres consciente de la problemática No, te da igual, es más ya, ya no eso, voy a más es que hay mucha gente que se beneficia de tener cuentas anónimas para bien y para mal, o sea, para mal pues todos conocemos eh, a los trolls que, te, que hay en Twitter y para bien, porque hay gente que realmente no quiere compartir su identidad y eso está bien pero, pero si es lo que decías tú, a mí, a ver, yo personalmente tuve que pedir ayuda a todos mis seguidores, y luego la gente de, de Red Points también me ayudó por detrás a gestionarlo. O sea, no fue una cosa que yo pudiese haber solucionado sola ni de coña. Entonces creo que sí que hay que, que, que modificarlo. O ¿Sabes que Igual ya de lo que hay que tomar conciencia ya no solamente de esto, sino del nivel de manipulación al que podemos estar sometidos si no somos plenamente conscientes de que, de que estamos siendo sometidos a mucha manipulación. Entonces creo que, que, que quizás se exige, se exige como ese punto más de, de conciencia de, de dónde estoy, que, qué está pasando, qué se está haciendo y asumirlo. Y realmente al final hay mucha gente que dice, pero si esto es Twitter, si yo entro a echarme tres risas a publicar tres memes, ¿y qué, qué, qué me estás contando? sabes No no me raye. no sé, creo que, que posiblemente sea un debate que, que, que no, que, que no te, terminemos teniendo. Sí, totalmente. Quería también revisar contigo que tú pilotas mucho de esto eh, y que seguramente es una pregunta que la gente no está todavía metida en web que se plantee. ¿Existen normativas que apliquen en todo este mundo, cripto y demás? ¿Qué normativas aplican? Y, y cuéntanos un poquito. ¿Yo, yo que conste que estoy? ¿Me interesa el tema? Yo bueno, así no lo tengo claro. Pues, a ver, es, es, es, es un poco engañoso porque ya pasó con blockchain y cripto hace años ¿Te acuerdas? yo no sé si lo recuerdas pero tuvimos una época eh, en la que la gente decía que bitcoin era alegal y yo siempre digo que alegal no existe, o sea una cosa es legal o es ilegal, la legalidad no existe ¿no? entonces eh, aquí pasa un poco lo mismo o sea imagino que encontraremos gente que diga no web3 es, es alegal como las daos ¿no? son alegales, no eh, si realmente al final terminamos teniendo una web 3 con las características un poco que estamos comentando aquí, la, la norma, las normativas que aplican ya existen. porque Y aquí voy a echar un poco de flores sobre los reguladores. Pensemos que muchas normas tienen cientos de años de antigüedad. Y eso tiene cosas malas porque a veces se desfasan, pero en, el, en, en lo que es la base... O sea, en lo que Hay una frase que, que me gusta mucho que dice que... Eh, el, el sentido de la, de la ley no está en la forma sino en el fondo, es decir, un artículo se puede quedar desfasado pero el fondo se, se entiende y se aplica a lo largo de los años y el ejemplo más, más concreto y para mí más chulo es el de la ley de mercado de valores con los utility tokens, o sea, en España no hemos tocado ni no hemos tocado ni un artículo de la ley y estamos haciendo ICOs eh, con security tokens y con utility tokens. ¿Por qué? Porque el sentido de, de la justicia o de la ley no está en la forma, sino está en el fondo de, de, lo, de lo que se quiere regular y del cómo se quiere regular. Entonces, si, casi siempre vamos a tener normativa ya vigente para lo que estamos haciendo. Ahora, que su puedan surgir cosas nuevas como podría haber sido... Estoy intentando pensar, ¿eh? porque realmente nada de lo que de lo que hayamos inventado como los productos de DeFi o, o las DAOs también encuentras regulación que puedes aplicar ahí, no sé, una DAO al final eh, pues es, es una especie de comunidad de bienes o una sociedad no constituida, con lo cual ya sabes que la responsabilidad es solidaria entre todos los miembros e ilimitada, o sea, al final la base siempre la tenemos, sí que existe normativa, claro que existe normativa. Otra cosa es que un regulador en un momento determinado considere que hay que aprobar algo específico. Pero tal y como estamos, podríamos tener web 3.0 y, y, y no, no tendríamos inseguridad jurídica. Qué bueno, qué bueno, porque no, no es algo no es la sensación que se tiene, ¿no? Ya, Sí, sí. Eh, Hablabas y ya saca el tema de los DAOs, ¿no? Y, y también es un tema que quería hablar contigo porque lo has comentado mucho en Twitter. Eh, pero bueno, así le hacemos el resumen a la gente que, eh, que tal, porque has puesto varios ejemplos, ¿no? De, de cómo la gente se piensa que el DAO es una forma distinta, pero al final no tienes la inseguridad de, de no tener una sociedad. Hay una serie de cosas. ¿En qué se diferencia y en qué se parece un DAO a una sociedad y, y cuáles son estos puntos legales complejos? Bueno, si partimos de la base de que el, el 99% de las DAOs que hemos visto a día de hoy eh, tienen una, una sociedad constituida detrás, eh, podemos llegar a la conclusión de que realmente no hay DAOs, ¿no? O sea, si, si al final lo que estamos haciendo es eh, montar una, una sociedad detrás de una DAO, realmente la, la DAO no es una DAO pura, es una DAO, es lo que digo, es un frontend, la DAO es un frontend. Y la sociedad es tu backend, que realmente es donde está pasando todo. Que para mí, esa es, esa es la provocación que yo siempre lanzo en Twitter, que es la de: si queréis hacer una DAO, hacerla, pero hacerla pura. O sea, no le pongáis esa sociedad de detrás, ¿no? O sea, lanzaros sea Pero claro, es que lanzar una DAO pura significa, eh, a nivel legal, meterte en una responsabilidad solidaria e ilimitada de cualquier cosa que reviente dentro de esa DAO. Y nadie en su sano juicio lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tienes figuras jurídicas, como las sociedades capitalistas, que limitan tu responsabilidad. Entonces, ¿quién va a elegir una DAO pura pudiendo limitar su responsabilidad? Entonces, pues, eh, Parecidos tienen pocos, salvo que quizás el parecido es más a la hora, de, de, a la hora de, de, de funcionar. Es decir, una DAO por dentro funciona como podría ser una junta de, de socios. ¿no? Se presenta una propuesta, se somete a votación, se aprueba y se ejecuta. Pues La gobernanza es muy parecida, pero la parte importante que al final es, eh, como a mí siempre me gusta decirlo, ¿no? que los abogados siempre estamos para cuando, todo, cuando nada ha funcionado y todo ha reventado, en esos casos en los que todo ha reventado, siempre vas a querer estar antes en una sociedad que no ha dado. Nada, no, nada, no, queda claro, <ríe> me queda claro. Es, es, es verdad que es muy bonito, hay conceptos de estos de que son muy bonitos, muy, casi como una hippie, pero claro, lo que has sí. dicho tú, pero luego cuando vienen maldadas hay, hay que ser también como una hippie y, y estar ahí para, para recibir palos por todos lados. Exactamente, exactamente. Y, y, y realmente eh, no sé quién es capaz de, de jugarse todo su patrimonio dentro de un, de un experimento con gente que a veces ni conoces no, no, no sé, para mí es, es, sí, y de hecho lo, lo publiqué en un artículo hace poco es, es un experimento que está bien, está guay o sea, hay, que, hay que experimentar y, y, y mola pero de ahí a, de ahí a decir que las daos son las nuevas sociedades que las daos son las nuevas formas de organizarse bueno, bueno, bueno. <risa> hay mucho trecho eh, también decías en tu newsletter, y, y conectado un poco con todo esto, ¿no? que entre la regulación reactiva y la proactiva se puede conseguir un punto de equilibrio que permita a la innovación crecer y no morir en el intento. Y de hecho casi estos días das un aplauso a nuestros reguladores como diciendo, oye, pues oye, nos dejáis margen. ¿Qué, qué, qué nos falta a nivel regulatorio? ¿Qué crees que se puede hacer mejor? Buah, es que esta pregunta me la has puesto en bandeja. Eh, en España lo que falla sin duda alguna es Hacienda. Pero no hay ni media duda, o sea, está, está, yo y yo no soy eh, quizás una persona que, que, que aplauda mucho al regulador, soy una persona o soy bastante crítica, pero llevo años aplaudiendo a CNMV con, con las cosas que está haciendo y cómo las está haciendo. Pero porque honestamente en, el, en o sea, cuando tú te pones a trabajar y ya hablamos de, de trabajar en proyectos serios y de hablar con reguladores y de intentar sacar cosas hacia adelante tú te das cuenta de que un regulador intenta ayudarte a que saques proyectos y eso mola pero cuando tienes una administración tributaria como la que tenemos en España eh, lo que pasa es que un motor que podría ser de un Ferrari termina, lo terminas convirtiendo en un motor pues, de un Ford ¿no? con, con mi respeto hacia el Ford pero lo, lo, ostras, lo ralentizas si Hacienda tuviese ya no te digo que que seamos anarquistas, de, de decir no, que, que, no se, o sea, que no se paguen impuestos, que esto sea... No, simplemente con que Hacienda eh, hiciese como ha hecho CNMV, que, que fue escuchar a un montón de gente del ecosistema, que los invitó allí a, a las oficinas, les hizo preguntas, les escuchó, se han formado... Eh, muchísimos hemos pasado por allí a hacerles formaciones y luego han decidido cómo querían regular esto. Solo con eso... No, no tendríamos el carajal que tenemos ahora mismo en la fiscalidad cripto, eh, que lo que hace es frenar a mucha gente a hacer cosas aquí. O peor, hacerlas y no, y no declararlas. Ya, ya, ya que sacas todo esto, ¿cuál es el estado de la fiscalidad de, de, de las cripto en, en España? ¿Qué deberíamos...? Porque un poco lo que has dicho tú, yo creo que mucha gente no declara cosas porque no sabe ni cómo lo tiene que hacer. Claro, a ver, es que realmente el, el, el cómo tienes que tributarlo es, está bastante claro. O sea, el, el la teoría ¿no? Es, es, está clara. Pero aquí hay un punto que es, que, que es lo que pasa siempre con, con, con la regulación y la tecnología. Eh, cuando tú regulas algo y no te has molestado en entender cómo funciona, lo más normal es que acabes sacando una norma que no se puede aplicar. Es imposible, o sea, no encaja. Es como estos juguetes de los niños... Que tienen un agujero, un cuadrado y un triángulo, y tienes que meter cada pieza en uno, ¿no? Pues estás metiendo el cubo en el círculo, no, no va a caber. Entonces, ¿qué pasa? Que, y lo hemos yo lo he visto en ATH, muchísimos clientes que, por ejemplo, son traders y con la, la consulta vinculante esta de la declaración de las permutas, a mí me dicen, Cris, tengo 50.000 permutas hechas en un año, pero es que muchos, muchos historiales de transacciones, no los tengo, o lo que tenía igual en, en un exchange que quebró lo he perdido ¿qué pasa? que esto, que con esto no habría problema si tuviésemos una administración tributaria medianamente eh, racional, o sea, medianamente que, que te intentas entender, ¿no? Ahora, el problema es que tú coges y le dices a Hacienda eh, no, mira, es que esto no te lo puedo justificar porque no tengo eh, los archivos, o le das tu historial, tu CSV de las 50.000 transacciones y, y, el, y el tema está en que te va a decir, no te lo acepto, y de ahí no te, no va a salir. Entonces, el, el problema es que no podemos tener conversaciones, eh, digamos, de bidireccionales ¿no? con la administración pública, son unidireccionales, que son de ellos a ti, y tú, y tú ya si quieres recurrir, recurres, pero primero pagas. Entonces, la fiscalidad está clara, la aplicación de la fiscalidad es lo que es... Eh, bastante tedioso. Yo, yo es que además siempre he sido de las personas que piensan que la calidad de un Estado se mide también por la, por, por, por la sencillez de la aplicación de sus tributos. O sea, un país en el que cualquier ciudadano con unos estudios básicos es capaz de, de presentar sus impuestos, es un país que, que, que, que funciona bien. En España eso es imposible. Imposible. O sea, literalmente imposible. Yo soy fiscalista. Tengo dos másters en fiscalidad y a mí hay cosas que yo no sé hacer. Te coges la, la ley, por ejemplo, es, es de coña. Coges la ley general tributaria que tiene chorrocientas páginas y te la empiezas a leer y hay párrafos de 25 líneas que no tienen ni un punto. Es imposible que entiendas eso. Entonces, yo creo que eso ya es, eh, es, es un tema que en algún momento explotará. O sea, yo creo que eso no, no, no, no puede seguir siendo así muchos, mucho más tiempo. Explotará. Y posiblemente en algún momento... Eh, bueno, ya está pasando, ¿no? La gente lo que lo que pida es un, un Ministerio de Hacienda que simplifique las cosas. Yo estoy cansada de escuchar a clientes que me dicen, no, yo es que no es que no quiera pagar. Es que no sé cómo lo tengo que hacer. Es, es, es una pena, ¿no? Pero. Me voy a ir a cosas más bonitas porque yo creo que okay. <ríe> estas no molan, no molan. Es una realidad, no molan tanto. Eh, otra cosa chula, yo creo que tú ves muchas muchas cosas que están pasando en este mundillo porque, bueno, se te acercan players tanto nacionales como internacionales a, a validar cosas. Sí, sé que no puedes decir cosas, pero ¿qué tendencias o qué o qué cosas están pasando o van a pasar en mundo web 3, mundo cripto, que te parezcan realmente interesantes, que nos puedas contar? Vale. Has dicho realmente interesantes, ¿vale? Entonces no voy a hablar ni de NFTs, ni de, ni de Play to earn, No, no, es broma, broma. A ver, hay una tendencia clarísima, pero clarísima en el mundo NFT. O sea, es clarísima. Plataformas de NFTs y modelos de juegos eh, Play to Earn. O sea, eso es como top. A mí las que me resultan quizás un poco más interesantes... Eh, porque no están tan explotadas, es todo el, toda la industria de, de lo que es el white hacking, ¿vale? A día de hoy, con las, con las cosas que le pasan, por ejemplo, a OpenSea, ¿no? Que, que resulta que, que te están vendiendo tus NFTs eh, a unos precios que, que tú pusiste en venta hace un montón de meses y resulta que como no los cancelaban ellos en su backend, eh, se, pueden, se pueden utilizar para venderlos eh, por debajo de, del precio del suelo. A mí me, me, me flipa mucho que hay gente que está trabajando en montar eh, modelos de negocio que se basan en el white hacking. Con lo cual, es un poco en, en este mundo en el que cuando te pasa algo, ni la plataforma de turno te ayuda, o sea, ni, ni OpenSea Support te ayuda. Aquí hay eh, gente con muchísimo conocimiento que te ayuda a recuperar esos activos eh, y bueno y que, y que cobra por eso. no Eso por un lado. Y luego. Hay también otros modelos de negocio eh, dedicados a la parte de herencias, o sea, la parte de patrimonio, ¿no? Porque eso es algo en lo que nadie piensa. Somos todos muy jóvenes, eh, la muerte está muy lejos, pero eh, ¿qué pasará? ¿Qué pasará el día que, que yo, por ejemplo, me muera con todo mi patrimonio cripto? ¿Quién sabe todo lo que tengo? Cómo, ¿Dónde está? ¿Cómo acceder a él? Eh, también hay proyectos que se están dedicando a hacer todo esto para como hacerte un paquete cerrado que el día que te pase algo eh, esté todo organizado e incluso automatizado. Y luego te diría que a nivel de, de, de, de cosas sorprendentes ya no es tanto lo que estamos viendo en el mundo cripto. Porque es un poco sota caballo y rey, ¿no? Es DeFi, NFTs, eh, poco más. Pero sí que estamos viendo mogollón de empresas como tradicionales eh, lanzándose a este ecosistema, ¿sabes? Y eso está guay. O sea, empresas que dices, nunca habría pensado que esta empresa me, me iba a proponer eh, lanzar una colección de, de NFTs. Porque igual en tu, en tu pensamiento las tienes colocadas más como en lo súper tradicional, ¿no? Y yo creo que esas son un poco, las cosas que al menos a mí me está, estamos viendo dentro de ATH que, que para mí sí que aportan como un poquito de luz nueva. Oye, qué guay, porque has contado cosas, por ejemplo, lo de herencia, yo que tengo un peque, yo ya lo he pensado, porque claro, hay otras cosas que a, mí, a mi mujer le tengo explicado, pues mira, pues aquí claro, tenemos ¿verdad? música, aquí y tal, sí. y, y, y hay cosas que digo, ¿cómo te, dónde, ¿dónde te explico esto? ¿Cómo te explico cómo sacarlo el día que si me pasa algo? Es muy complicado. No es fácil, ¿no? Sí, sí. Eh, conecta un poco con algo que, más que, has, que has dicho al principio, ¿no? concepto web 3 ¿cuánto hay de realidad y cuánto hay de humo ahora mismo sobre lo que se vende del concepto de web 3? a ver, va, intentando quitarle eh, la, el sentimiento negativo a la palabra humo o sea, usemosla como una palabra que no tiene Justo. Eh, signific, significado ni positivo ni negativo neutro, yo creo que a día de hoy hay Muchísimo humo. Porque creo que las tripas, y esto también lo, lo, lo, lo escribí en un post, creo que las tripas o el backend de Web3.0, eh, aparte de que es complicado de desarrollar, es muy complicado de desarrollar, está aún en una fase muy temprana. Por ejemplo, o sea dato. y Ethereum que puede ser una especie de columna vertebral de lo que va a ser Web3. Eh, está, según Vitalik, según el, su, su, uno de sus creadores o su creador, está en una fase, está al 50% de lo que es todo su roadmap. Cuando hace unos meses eh, se creía que estábamos en un 80% del roadmap, ¿vale? Pues Vitalik ha dicho que no, que no estamos ni en el 50. O sea, si no estamos ni en el 50 y llevamos, ¿cuántos años? 6, 7 años con Ethereum. Eh, solo con eso nos podemos hacer una idea de, de, de las tripitas de esto ¿En qué estado están? También es verdad que no hay que negarlo que la, la, la transferencia de talento que se está produciendo de lo que es mundo web 1 o web 2 hacia web 3 es bestial, o sea, estamos viendo eh, economistas de la, de la Reserva Federal dejando sus trabajos para irse a cripto, estamos viendo ex reguladores americanos dejando sus trabajos o, o una vez dejado sus trabajos o sus puestos irse a cripto. Eh, gente de YouTube, gente de Google, gente de, de Facebook, que se está moviendo a startups de cripto. Eh, o sea, que realmente sí que estamos viendo como, ¿cómo sería? Como algo así exponencial, ¿no? O sea, hace años eh, solamente los locos nos metíamos en esto y ahora es como que el, el, la huida de talento hacia, hacia Web3 o hacia cripto está siendo muy exponencial. O sea, cada día ves fichajes alucinantes de gente que, que se está moviendo hacia esto, posiblemente la, el desarrollo podemos pensar que tenderá a ser cada vez más rápido, no tan lento como lo hemos tenido hasta ahora, pero yo creo que de, que de web3 ahora lo que tenemos y no está mal son las eh, expectativas o las ambiciones que cada uno de, en lo que entiende como web3 ¿no? le da, pero creo que todo lo demás sí que es humo. Yo, yo estoy de acuerdo. O sea, ahí, ahí empezamos a vislumbrar el concepto, leemos vemos muchos, el potencial, se habla mucho de ese potencial, pero, pero luego, pues bueno, como pasa mucho en el mundo startup al principio, pues luego ves por detrás y dices, está todo con palillos. Ya, pero bueno. <risa> sí, sí, tal cual. Eh, eh, tú que te has estado más pilotas también, ¿cuáles son los riesgos? Es decir, para alguien que, que se adentra en el mundo web 3 y monte un negocio, ¿cuáles son las cosas que tú crees que alguien se tiene que fijar antes de, de dar pasos? A ver, creo que, no sé, posiblemente sea un poco lo mismo que cuando vas a montar un, un negocio eh, en, otro, en otro sector, ¿no? Eh, para mí, quizás por mi experiencia, una de las cosas que más he visto es gente montando modelos de negocio que ya estaban saturados. Y, y, y me explico, en, en el mundo digital es muy fácil saturar un modelo de negocio porque se, satura, se puede saturar muy rápido sobre todo cuando el mercado es global que no estás compitiendo con gente igual de España, sino que estás compitiendo y en el mundo cripto esto es así compites con, con startups o con empresas de todo el mundo, ¿no? es fácil que cuando tú creas que has tenido la idea de tu vida resulta que hay 50 que ya lo han hecho y llevan años ganando pasta con eso yo eso lo he visto, o sea, lo he, visto, he, visto he tenido eh, aproximaciones de gente que me ha dicho, wow, vamos a montar esto que es la hostia, no sé qué y yo decirles, chicos, es que yo esto lo he visto ya tres o cuatro veces, esto ya genera revenue y posiblemente llegáis tarde, ¿no? Eso puede ser puede ser una, el no tener como una como una conciencia realista o una imagen realista del estado del mercado, de ese benchmarking, esa puede ser una. Y luego otra, pero esto yo creo que afecta a cualquier modelo de negocio, es el tema de las de la inversión privada. El, y esto sí que lo he visto un montón y lo estoy viendo ahora muchísimo más eh, el modelos de negocio o sea proyectos que para aceptar una, una inversión eh, resulta que tienen que montar eh, la estructura societaria en Panamá con una, eh, digo en cripto, eh, yo lo estoy viendo en cripto clientes que me dicen no es que este inversor me ha dicho que para que meterme el dinero la estructura societaria que prefiere es una fundación en Panamá con luego una matriz en Dubái y no sé qué en España. Y, y, y yo pienso, madre mía, si tú tienes que ser el que se coma el marrón de esa estructura que puede petar en cualquier momento a nivel fiscal, no, te, o sea, no sé cuánto te van a dar, pero posiblemente no te compense. Entonces, estas, eh, no sé cómo lo llamaría, quizás es como la inexperiencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso no, no pasa en, en, el, en lo que es el ecosistema no cripto, porque realmente si tú vas a montar un e-commerce para vender camisetas tú no montas una estructura Panamá, Dubái, eh, Islas Caimán, España. Pero en cripto hay muchos inversores que por esa, esa especie de miedo a que lo que está haciendo la startup no sea legal intentan o sea, protegerse ellos pidiéndole al emprendedor que monten esta estructura, ¿no? Entonces, si revienta esto, a mí no me va a pasar nada, pero si revienta esto, a ti, tú te vas a comer un marrón del 15. Entonces, esto también lo estoy viendo y, no me, y, y esto sí que no me, me da mucha rabia porque además piensa que, y esto es muy bestia, nosotros en ATH la, la mayoría de los clientes que tenemos son más jóvenes que yo y yo tengo 34. Eso es muy bestia, o sea, eso es muy bestia. Yo vengo de trabajar en, en grandes despachos donde mis clientes me doblaban la edad normalmente y ahora estoy viendo como al revés, ¿no? Entonces, no me gusta que gente tan joven se vea sometida a, a, a estos planteamientos. Sí, además que en esas edades por lo general eres extremadamente optimista ¿no? y, y te piensas sí, que, que no te va a pasar nada y luego las hostias son muy sí. gordas. Sí, sí. Eh, Cris, ya para, para ir acabando, eh, nos ponemos año 2045, ¿vale? Un poco en clave de ciencia ficción. 2045 porque quedan veintipico años, que son más o menos los que han pasado desde la burbuja las.com. Es decir, es, vale. es bastante, pero en el fondo, yo, yo al menos que tengo más años que tú, yo recuerdo la explosión de la burbuja.com como <ríe> si fuera ayer. Eh, año 2045, ¿qué crees que va a pasar tú con todo esto? ¿Cómo ves la sociedad? ¿Cómo ves el mundo en torno a Web3, cripto y demás? Mm. Veintipico años, ¿eh? Vale. Si hace... Vale, si llevamos siete de, de Ethereum y llevamos... Cada uno de Bitcoin, pues te... ¿Cómo me lo imagino? Vale, me imagino que muchísimos países considerados eh, en, en vías de desarrollo han adoptado Bitcoin como moneda de curso legal ¿Vale? para salir un poco del sistema y poder tener soberanía no no tener soberanía ellos sino desprenderse de la soberanía que otros estados ejercen sobre ellos eh, creo que eh, creo que el metaverso se quedará como un nicho para gente muy friki como yo o sea el metaverso de verdad no el de facebook, el, el cripto se quedará como un nicho para un grupo de gente grande, pero no mainstream, eh, en el que simplemente poder un poco airearse, ¿no? Como el que se va a tomar algo a algún sitio. Creo que, fe, que meta, el proyecto de Facebook, eh, se terminará quedando en nada. Y que el mercado de las cripto será un mercado complementario y alternativo al mercado financiero tradicional. Habrá ETFs, los fondos podrán invertir en cripto, o sea, la inversión en estos activos será algo totalmente normalizado. Mola. ¿Y tú crees que algún día desaparecerán las monedas de, que estamos acostumbradas a asociadas a países o eso nunca? Nunca, nunca. Nunca porque, a ver, creo que lo que sí que, o oh, esto no sé si va a pasar o es que a mí me gustaría que pasara. Pero creo que sí que se, se, se ha iniciado, se está iniciando una, una conversación entre los ciudadanos de, de determinados estados y gobernantes en el que los ciudadanos están manifestando su malestar a través de la adopción de eh, estos activos descentralizados, ¿no? O sea, es como esa desobediencia civil. Entonces creo que el declive de estas instituciones, tipo, o sea, Pensemos un, pues solo por un momento y no entremos ni siquiera a valorar el perfil de, del, del presidente de El Salvador, ¿vale? No hace falta, pero ¿en qué momento tú te hubieses imaginado que el presidente de un país eh, le iba a, o sea, iba literalmente a mandar a tomar por culo al Fondo Monetario Internacional en una red social? O sea, es, es, es loco y, y no digo que, o sea, no, no está bien ni las formas ni tal nada, pero, pero, está poniendo una piedra en un camino que es un camino que a mí sí me gusta, que es el de cuestionar. Cuestionemos. Cuestionemos el contrato social que, que, que tenemos ahora mismo, que posiblemente no es el que en su día como ciudadanos quisimos firmar. Cuestionemos el por qué las instituciones tienen la capacidad de tomar todas las decisiones que quieran en nuestro nombre y, no, y nunca tengan que rendir cuentas. Cuestionemos porque si somos los que cedemos ese poder a los gobernantes, ellos nunca tengan que eh, contrastar sus propuestas con sus resultados. Entonces, esa, esa como conversación o esa especie de pulso que creo que es necesario, porque todo el mundo que está en el poder a los años se acomoda. Eso es, es naturaleza humana. Y cuando te acomodas te piensas que tú estás ahí por derecho y entonces es cuando empiezan los problemas, ¿no? Y yo creo que esto, que esto está pasando en el mundo a nivel general. Entonces, creo que una sacudida, un susto de oye, eh, ya estamos cansados, vamos a ver de qué manera esto se puede un poco filtrar para que se acerque más a lo que tenía que ser y no a lo que está haciendo, eh, creo que sí que va a pasar. Creo que sí, que, creo que sí. y no va a ser la revolución francesa, porque, pero no va a ser revolución francesa, igual que eh, lo que pase con Rusia y Ucrania, no creo que sea la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, tenemos más tecnología, tenemos más conciencia de, de lo que es la violencia, entonces creo que va a pasar, no en formato revolución francesa, pero algo un poquito sí revolucionario. aquí, a, la, a las armas. 2045, Cris... <ríe> Eh, eh, ¿tú crees que ya para 2045 la, la hacienda española habrá mejorado todo, todo lo que tiene que mejorar o todavía no? Yo, mira, te digo es que ya te, te, te lo prometo eh, que yo me he puesto a disposición de... de ha habido un par de partidos que han, que se pusieron en contacto conmigo, mi vida la política no me gusta, me parece lo peor que puedes hacer en tu vida porque están mal pagadas es, a día de hoy son cuatro idiotas tuiteando, pero dicho esto, yo es que me encantaría que si algún partido de verdad quiere intentar hacer algo con cabeza en cripto, es que creo que todo el ecosistema español estaríamos abiertos a trabajar con ellos. Pero que hay un problema y es que la, el Ministerio de Hacienda a día de hoy no se puede permitir ser administración tributaria. Ellos solo pueden permitirse ser recaudación ellos, sí me da igual el color, ¿eh? o sea, que hoy justamente eh, han declarado el 720 contrario al derecho de la Unión Europea y lo han mantenido los gobiernos de todos los colores. Entonces, ya no es el color, es que la necesidad que tiene el Estado de generar ingresos por los gastos que tiene eh, les impide ser una administración tributaria, o sea, solo, solo están recaudando. Bueno, es, es una losa, esperemos que acabe y todos hacer caso a Chris, hay que cambiar esto. Chris, para quien nos esté escuchando, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Por dónde pueden seguir aprendiendo de cripto, de ti? Pues en el, en el blog que se llama Legal by Design, es, es, es un blog de Substack en, en, en Twitter, carrascosa, Cris barra baja. Y... Y, ya, y poco más, y, y en estos pods tan chulos Nada, pues todos a seguir a Cris Cris, muchísimas gracias porque nos has compartido a un tí. mogollón de cosas interesantes, un abrazo Un abrazo